Hola, hoy en mi canal de YouTube estamos en Medinaceli En las vías de tren que están en la parte de abajo Esta es la estación El recorrido para allá es Zaragoza-Barcelona Y el recorrido para allá es Madrid Aquí está prohibido pasar, por las vías hay que pasar por ahí Estamos en el kilómetro... 165.9 En la... Esta es la vía 3, y la de allí es la vía 1. Aquí está el depósito de agua para rellenar los trenes y aquí está la zona de espera. Aunque la preta está llena de borratajos. El chiqui. Pues buscarle a ver si sale. La información. Ahora no está pasando ninguno. Ahí a lo vejos vemos un semáforo. Y bueno, no hay nada. Bueno, adiós y hasta el y hasta el próximo vídeo. Sus, sus suscríbete y dale like si quieres sus, sus suscríbete. Coméntalo si quieres sus, sus suscríbete. Compártelo si quieres sus, sus suscríbete. Mira más vídeos si quieres sus, sus suscríbete. Mira el canal si quieres sus, sus suscríbete. Adiós y hasta el próximo vídeo. Bueno, vámonos. No has grabado a nadie, ¿no? No, Creo que no, que no me he quedado. Sí.